Uno lo que va ya, es para viejo, uno es un señor ya maduro, que requiere su paz, su tranquilidad, andar calmado y caminando seguro con Dios. No tiene que ponerse nervioso. Para nada. Los demás pueden tomar sus decisiones y hacer lo que quieran. A uno que lo dejen quieto. Eso es lo que importa. Si uno quiere taxear o lo que sea, eso es problema de uno. Nadie debe opinar. Algo más. Otro punto. Ese juego de gol y gana está bien consiste en ubicar 5 partidos, entrar a que habrá más de 0,5 goles en cada partida y listo, allí lo importante es que se marque gol, sin importar quién lo haga. En la elección, hay que fijarse de que los equipos no tengan empates a cero en sus enfrentamientos directos y siempre hayan marcado goles. Ve la diferencia, taxear es algo que no existe, pero taxear, sí. Se refiere a recoger taxes o impuestos a personas según la actividad que vayan a realizar. Si es una carrera corta, pagan menos. Pero si es una carrera larga, pagan más. ¿Sabías que las personas más estudiosas son los taxistas? Ello es porque hacen varias carreras al día. ¿Lo captas? Se trata de un chiste malo. Taxear es bueno, un pequeño negocio, nadie puede opinar. Nadie debe opinar contra la intención del emprendedor de atender su negocio propio. Estamos en una guerra económica, y para sobrevivir hay que desarrollar, emprender e intentar todas las acciones posibles para vencer. Otra cosa. Si el vehículo deja de funcionar en algún punto del recorrido, solo le agradeces al pasajero por estar y le dices que no podrás llevarlo. A estas instancias, uno no está para criticas de nadie. Uno está es para avanzar, sin observar al vecino envidioso siempre vamos a apartarnos del mal y a hacer el bien. Así lo dice la Biblia. Y es necesario seguir sus instrucciones, para obtener la bendición. Lo importante, hoy y siempre, es vivir con calma. Gracias por escuchar, Dios te bendiga.